de los neumáticos en la República Argentina querés comprar parte de un neumático para la rueda de auxilio eh, para cualquier vehículo no encontrás ...y cualquier precio va de los mil pesos para arriba. En muchos casos para hacer la reposición, ¿no?, por el mismo desgaste que genera el tiempo. Y la verdad es que, por un lado está el aumento del último año que ha sido considerable... ...por otro lado está el tema de la provisión. ¿Hay o no hay disponible? ¿Qué mm -hmm. marcas? Y después las gestiones que están haciendo desde el gobierno nacional... ...con las distintas marcas existentes en el país, justamente por el tema de los precios. Lo que pidió Feletti, que quiere conocer los números de todas las empresas... ...todas las gomerías de la República Argentina, las fábricas. Con este tema llega Pablo Gamba al noticiero un tema que nos preocupa y ocupa muchísimo, el precio de los neumáticos aquí en la provincia. Pablo, bienvenido nuevamente. Hola, Pablo. Muchas gracias, Sergio, Noelia. Estamos en Ejército de los Andes 430, aquí justamente en Neumáticos JCB. Sí. Vamos a hablar concretamente con el propietario, Eduardo, que nos va a atender amablemente. Bueno, gracias. ¿Cómo va la venta hasta el momento? Y Es lo que nos preguntábamos con Sergio, Noelia, teniendo en cuenta que los precios han subido y considerablemente, ¿no? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Eh, las ventas se pueden ver estables. Eh, lo que sí se nota, mucho faltante en varias marcas, y obviamente un aumento permanente, que la verdad que complica bastante el usuario final. Eduardo, de un año a otro, ¿cuánto, Jaime, perdón, cuánto aumentó? Y mira, en promedio el año pasado, 2021, aproximadamente un 50%, lo que va del 2022 es un aumento un poco más fuerte y obviamente se va notando cada vez más, eh, digamos... Eh, que faltan algunas marcas, sobre todo para la reposición de equipos originales de algunos vehículos. ¿Cuánto sale, por ejemplo, un neumático? Y mira, eh, uno de los neumáticos más utilizados del país, que es el Rodado 13, eh, el año pasado estuvo muy castigado por el faltante, pero es un promedio hoy de un neumático de 20 mil pesos, o sea que un auto chiquito, que el valor del mercado es bajo, tiene que pensar en 80 mil pesos para poner cuatro neumáticos. ¿Cómo es la compra, por ejemplo? Las personas vienen, van llevando de a un neumático o compran directamente las cuatro y quizás eh, utilizan la tarjeta. Y mira, lo que estuvimos notando nosotros es un incremento. El año pasado, sobre todo con la RTO, que muchos autos para poder pasar la verificación tuvieron que ir a comprar neumáticos. También es temporada alta por ocasiones, eh, desde diciembre más o menos hasta marzo dura. Ahí notamos que hubo más consulta, que hubo más eh, un poco más de venta, digamos, en el mostrador, digamos. Uh -huh. eh, pero también veíamos muchas frustraciones, gente que por ahí no alcanzaba el neumático, preguntaba por alternativas usadas, más económicas, y lamentablemente no había para poder ofrecerle Claro, eh, porque si pensamos esto, 20 mil pesos en un auto, un auto chico. Ahora, si pensamos en un rodado 16, por ejemplo. Y mira, para un vehículo rodado 16, eh, se va a gastar 50 mil pesos por cada rueda sin contar una camioneta que ya están cerca de los 80, 90 mil pesos cada neumático. ¿Y esa compra quizás se hace de a una rueda por mes, por ejemplo? Y en realidad lo que termina pasando es que mucha gente cuando tiene disponibilidad en las tarjetas de crédito, eh, se da cuenta que poder pagarlo en una hora 12, la inflación termina siendo mucho más alta que el interés que le puede cobrar una tarjeta. Pero también tiene que tener el cupo para poder pasarlo. O sea que hoy el neumático es uno de los insumos que más ha crecido, digamos el precio en el último tiempo, y la verdad que, eh, como te decía, complica, te das cuenta que la gente consulta y vuelve a consultar y pregunta por internet y pregunta, nosotros acá en Mendoza tenemos tres sucursales, tenemos una en Buenos Aires también, y que termina pasando que tenemos mucha consulta vía redes sociales, vía teléfono, y esa persona que por ahí preguntó en tres lugares o tres consultas, a la cuarta se viene a comprar porque se resigna, sabe que va a tener que parcar un neumático. Bien, Jaime, te dejo justamente la cucaracha para que te hable desde el piso Noelia y Sergio que quieren dialogar con vos. Hola, hola ¿qué tal? Jaime, hola Pablo, gracias. En realidad te iba a hacer la pregunta a vos y vos se la podías transmitir sin problema. Eh, pero ya que estamos, lo charlamos entre los tres. Lo que quería señalar es que, por ejemplo, en el caso de, lo decían ustedes de las camionetas, pero los tractores, los camiones que tienen eh, ruedas de, de un rodado mayor y que... Eh, por lo que estuvimos escuchando, están carísimas, 500 mil pesos, puede ser que cueste la rueda de un tractor o de un camión, porque eh, ayer escuchaba valores exorbitantes. El, el, lo que es la, el sector de tractor ha sido uno de los más castigados que, que, que hemos tenido. O sea, nosotros eh, teníamos muchos clientes de cubierta de tractor, pero desistimos de trabajar esa línea de productos ya hace más de un año. Eh, porque en realidad para poder conseguir un neumático pasa por un importador, un distribuidor, después dos o tres, eh, digamos, eh, pasamanos, que termina llegando al público al final, muy cara, porque no se consiguen. Y eso también genera una especulación muy grande, porque el que tiene el producto lo vende caro porque no sabe cuándo lo va a reponer y a qué precio lo va a reponer. Uh -huh. Perdón, pero dejaron de trabajarlo en definitiva entonces, porque por un lado a ustedes les costaba el... mucho traerlo y por otro lado la gente no, no lo podía pagar... Exacto, y aparte eh, a veces quedamos mal con algunos clientes porque le pasábamos precios que pareciera que nosotros estábamos teniendo sí. ganancias exorbitantes y en realidad lo que terminaba pasando es que había mucha especulación en los formadores de precios. En realidad el problema son los formadores de precios que son digamos, las grandes marcas que trabajan en Argentina y algunos digamos, importadores que también hacen que los valores sean muy altos. ¿Y hay cubiertas de todas las marcas o algunas directamente ya no se consiguen? Y mirá, por ejemplo, hay vehículos, nosotros trabajamos con compañías de seguro, hay vehículos que, por ejemplo, están en falta, eh, no sé, marca como Cubiertas Continental, que están en algunos equipos originales de vehículos Chevrolet, eh, Fiat, no se están consiguiendo. Entonces, ni siquiera tampoco hay alternativas, porque la única, digamos, eh, marca que las hace, no las está trayendo, no, las, no los están dejando. Pablo, Entonces, eso Tranquilás. hace buscar alternativas que... Que por lo general no se consiguen. ¿Cuánto sale, por ejemplo, esta llanta que observamos? Ah, y lamentablemente ¿Sí? bueno, corta. Este, este neumático ver, grande ¿no? que estamos observando en, en imágenes. Y este está alrededor, de, no me acuerdo el precio de memoria, pero alrededor de 60 mil pesos cada uno. 60 mil pesos cada uno. Y por ejemplo, una llanta, te pregunto, Jaime, eh, me acerco a esta, mira, por ejemplo, vamos a tocar una de tantas llantas que hay aquí en el lugar, ¿no? ¿Esta que rodado es? 15 esos es de Peugeot y debe estar alrededor de 35 mil, 40 mil pesos cada una. Bien. Ese es el valor entonces el final. Claro. De allí, en más. El problema grande no está en las llantas, sino está en el neumático. Llanta hoy en día se consiguen, pero el neumático es el que tiene el gran problema. ¿Por el momento tienen neumáticos, tienen abastecimiento digo, para todas las personas? Eh, nosotros, gracias a Dios, sí. Tenemos, como te decía, tres sucursales acá en Mendoza, una en Chacras, una en Villanueva, una acá, una en Buenos Aires. A su vez tenemos un depósito que guardamos los neumáticos para poder abastecer. Lo último que te pregunto, ¿están entregando bastantes neumáticos por seguros? Sí, trabajamos con compañías de seguro eh, para todo el país. Y sí, tenemos que tratar de comprar de todas las marcas para poder abastecer a, a, a los equipos originales de los vehículos. ¿Ha crecido el robo de neumáticos? Digo, ¿eso es lo que les transmiten a ustedes desde las compañías de seguro? Y sí, te das cuenta en el día a día, eh, hay muchas cotizaciones, o sea, se trabaja por, por sistema de cotización y aumentan a diario la cantidad de cotizaciones. O sea que se supone que están aumentando la cantidad de siniestros por robo de rueda. Bien, respecto al año pasado, entonces, ¿la venta cómo sigue? ¿Está estable? ¿Aumentó? Eh, ¿Disminuyó? Y si te pones a ver en, en la parte de lo que sería nominal a nivel de unidades, calculo que está similar, pero con el aumento de precio obviamente que te sube el nivel de facturación, porque no es, no tiene que ver con la cantidad de unidades, sino con el aumento de la mercadería. Jaime, ha sido muy amable y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vos. Bueno, la palabra de Jaime Cayupi, sí, él es justamente el propietario de estos neumáticos JCB, donde estamos ubicados, así aquí en Dorrego, Guaymallén, donde bueno queríamos saber a cuánto estaban los neumáticos, si la venta va bien, va tranquila, eh, qué es lo que eligen más los mendocinos, comprar quizás con efectivo o también con tarjeta. Bueno, esto es lo que nos planteamos en la nota. Yo creo que eh, tenemos las respuestas concretas por parte del propietario, ¿no? Gracias, Pablo. Hasta.